hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a analizar el siguiente panel que tenemos dentro de todos los que nos aparecen cuando trabajamos con un editable poly. vale en esta ocasión como es un panel que es un poquito extenso le voy a dedicar en principio dos vídeos no sé todavía si van a ser tres y por lo tanto, eh, bueno, pues no lo vamos a ver completo en el día de hoy, ¿vale? Simplemente vamos a ver una sección. Eh, se trata del panel eh, Edit Geometry, ¿vale? Para que veamos de qué estamos hablando, voy a crear un objeto aquí. Voy a hacer esto más grande, al w, ¿vale? Y eh, vamos a hacer este objeto Editable Poly, ¿vale? Bien, ya lo tenemos aquí. Estoy hablando concretamente de este panel que tenemos aquí este panel edit geometry aunque aparentemente parece chiquitito tiene un montón de cosas como todo lo que hay en 3ds max vale vamos a ir analizando esta primera parte y nos vamos a quedar aquí en la parte de attach y detach de acuerdo si veo que voy ágil intento introducir esta sección de aquí de acuerdo y si no, pues quedará para el siguiente vídeo. Bien, Edit Geometry es eh, un panel que contiene funciones que eh, están disponibles cuando no tenemos activo, en principio, ningún subobjeto. Eh, estas funciones también están disponibles para cualquier eh, nivel de subobjeto, pero eh, lo podemos eh, activar o podemos eh, interactuar con este panel eh, eh, a nivel de objeto y no a nivel de subobjeto. Es la ventaja que tiene, de acuerdo. Eh, además aporta eh, controles globales para poder cambiar la geometría de un objeto, por tanto pues a nivel de objeto y de subobjeto pues, se ve afectado, o sea que eh, es compatible con los con ambos niveles vale lo primero que tenemos en este panel es un botón que se denomina repeat last evidentemente si sabéis inglés repetir lo último vale la, la, el último comando o el comando más reciente que hemos ejecutado no funciona con todo es decir no no aguarda en memoria la última acción que llegamos a realizar, sino que guarda en memoria eh, ciertos eh, comandos o ciertas ejecuciones y esas eh, las reproducirá. Eh, esto, por ejemplo, no impacta en una transformación, es decir, si yo tomo este objeto y lo muevo o lo escalo, eh, si le doy a repeat last no va a ejecutar esa acción. Además, tiene una peculiaridad y es que cuando ponemos el ratón sobre el sobre el botón, si ya hay alguna acción que esté en memoria y que es capaz de poder reproducir, nos aparecerá un tooltip o una ventanita chiquitita. Eh, justo donde tenemos el puntero del ratón indicando cuál es esa acción y si no aparece nada, como es el caso, eh, no va a realizar ninguna acción. Para que veáis Un ejemplo. Voy a moverlo, por ejemplo, vale, vamos a mover ahí y como os comentaba, si yo me pongo aquí, no aparece ningún tooltip y por mucho que yo le dé, no repite ese movimiento, vale, es decir, no todo lo va a realizar, de acuerdo, ahora voy a hacer un control Z, para que veamos de qué es lo que estoy hablando, lo que voy a ejecutar es este mandato, vale, make planar en el eje Z y esto aplana nuestro objeto. No es simplemente planarlo, os lo explicaré más adelante, ¿vale? Simplemente, bueno, que veáis que, que ha hecho esta acción. Ahora, si hago un control Z, la puedo deshacer si quiero, ¿vale? Pero ya tengo en memoria esa, esa acción y si pongo el ratón aquí encima, fijaros, aparece ese tooltip que os comentaba donde indica que va a ejecutar un make planar en el gz ¿vale? Si yo el pincho aquí, repite la acción, ¿Vale? no repite absolutamente todo, pero algunas cosas como esto sí. ¿Vale? Bien, deshacemos y volvemos. Ahora el siguiente eh, cajón que tenemos aquí es un cajón de restricciones y lo que va a hacer es restringir el movimiento de nuestros subobjetos eh, eh, en función, pues, a la selección que tengamos realizada. De acuerdo. Además permite utilizar geometría existente para restringir esas transformaciones. Si lo tenemos en None, ¿vale? evidentemente no va a haber ningún tipo de restricción. Eh, y además esta es la opción que tenemos por defecto marcada en, en 3ds Max. Si lo que hacemos es marcar Edge, la restricción va a hacer que el movimiento de los vértices o aristas o incluso hasta caras se vea restringido por los vértices por las perdón por las aristas que tiene eh, adyacentes o con las que tiene complicidad vale para que lo veamos voy a seleccionar el subelemento edge vale arista y si yo hago una restricción aquí a edge vale Pero es que se ha añadido un panel nuevo porque es específico de, de las aristas lo veremos más adelante vale y el que nos interesa que estamos viendo ahora es este bien si pongo la restricción edge y trato de moverlo vamos a ver si puedo seleccionar ahí ¿vale? fijaros que por mucho que me mueva se adhiere a la geometría existente vale y el desplazamiento se realiza en base a las aristas adyacentes al, al objeto con el que estamos, al subobjeto con el que estamos tratando, ¿vale? Pongo su botón derecho. Si lo hacemos a nivel de vértices, nos va a ocurrir lo mismo, ¿vale? Tengo activo todavía la restricción a nivel de arista y cualquier movimiento que yo realice, a ver si soy capaz aquí, lo va a hacer en las aristas existentes, no lo va a mover libremente, ¿vale? Ahora bien, si yo le digo non, pues este movimiento lo voy a poder realizar como buenamente quiera. ¿vale? La siguiente restricción es face. Y face lo que va a hacer es limitar las transformaciones a las superficies de las caras con las que está conectado el elemento. ¿vale? Yo podré moverlo por esta superficie, por esta o por esta. Si me deja un vértice es complicado, pero lo mueve en esa superficie, es decir, no lo está, no está alzando el elemento. Para que lo veamos, voy a quitar esto y aquí en las vistas en perspectiva lo vamos a ver perfecto. Fijaros en la vista eh, frontal, o, eh, que está justo encima de la vista en perspectiva, que nuestro vértice no va más arriba de, de donde está posicionada la cara, ¿de acuerdo? Se está moviendo en donde, estará, eh, donde está la superficie de la cara hasta que apliquemos el movimiento. ¿vale? Bien, botón derecho para cancelar. Y voy a volver a poner esto en grande para que lo veamos. La siguiente es normal. Y normal lo que va a hacer es restringir esas transformaciones a las normales del subobjeto que tengamos eh, seleccionado. Recordar, todavía no hemos visto lo que son las normales, pero sí os he explicado lo que son, ¿de acuerdo? Es como una línea perpendicular que sale de, la, eh, de cada una de las caras de nuestro objeto, ¿vale? Bien, con esto hemos visto esta parte de aquí. Ahora vamos a pasar a la siguiente opción que tenemos aquí, que es preservar UVs. Todavía no hemos entrado en qué son las UVs ni, ni lo hemos visto. Si tienes ese conocimiento eh, sabrás de lo que vamos a hablar ahora mismo. Pero si no tienes ese conocimiento pues te hago una breve introducción. ¿vale? Una UV es eh, un mapa de UVs. Lo que hace es mm, una descomposición de un objeto que tenemos en tres dimensiones. La hace en dos dimensiones, ¿vale? Es como cuando éramos pequeños y realizábamos en papel recortables para poder construir un cubo o un cono o un cilindro, ¿vale? La filosofía es la misma, lo que hace es descomponer el elemento en dos dimensiones. ¿Vale? La letra U y la letra V vienen a ser las equivalentes a la, a la letra X y a la letra Y en los ejes cartesianos. ¿vale? Como son dos dimensiones no hay altura. Entonces todo lo que tenemos en el eje Z se descompone y se posiciona en dos dimensiones. ¿vale? Hace un despliegue de la, de la malla. Y con esta opción que tenemos aquí de preservar las UVs. Eh, lo que hace el eh, 3ds Max es que a la hora de realizar cualquier alteración en cualquier subelemento, adapta eh, en el mapa de V que podamos tener para que eh, no se distorsione la imagen que contiene, pues eh, que está dando en esa cara, ¿vale? En la que estemos eh, eh, alterando la forma, ¿de acuerdo? Imagine, eh, en los mapas de UVs para qué se utilizan pues para aplicar eh, texturas a nuestros elementos de acuerdo podemos tomar una imagen que puede ser una textura imaginar que eh, imaginaros un dado vale y tenemos una imagen donde aparecen en dos dimensiones todas las caras del dado y nuestro elemento nuestro cubo lo hemos desplegado en dos dimensiones de tal manera de que cada una de nuestras caras coincide con cada una de las caras del dado, ¿vale? En la imagen. Entonces internamente 3ds Max lo que va a hacer es mostrarnos cuando vayamos a renderizar el objeto, pues eh, las caras del dado, la imagen puestas en nuestro en nuestro cubo. Si nosotros hiciéramos una cara más pequeña o más grande con esta opción activa, lo que va a hacer es que esa cara en el mapa de UVs la va a mantener ¿vale? para que no deforme eh, y, y vaya tomando eh, imágenes de lo que tiene alrededor. ¿vale? Espero no haberos liado mucho con todo esto. Trato de explicaros la forma, de la forma más básica que, que me es posible. ¿de acuerdo? Sin que tengáis el conocimiento de lo que es una V, todavía aún así seguro que, que lo veis un poco complejo. Pero lo veremos más adelante, ¿vale? No desesperéis. Simplemente tener un poquito de paciencia. Cuando trabajemos con las UVs, solo tener conocimiento de que esta opción la tenemos eh, aquí, ¿vale? Y podemos preservar las UVs de nuestro objeto. No me entretengo más. Tengo. El siguiente botón que tenemos es Create. Y esto lo que nos va a permitir es crear nueva geometría. Pero ojo. Porque es importante tener en cuenta el subnivel que tenemos activo para saber qué es lo que vamos a crear. Ahora mismo crearemos vértices. Si yo eh, selecciono el subnivel de aristas, crearemos aristas. Si selecciono polígonos, pues polígonos. Y si selecciono elementos, crearé elementos. ¿vale? Para que veamos de lo que hablo, o sea, voy a poner para que genere una cara. La voy a dar a crear y va a ir marcando el punto y fijaros, me va haciendo una línea y con esa línea yo voy a ir confeccionando tantos vértices como considere oportunos. ¿vale? Y al pulsar el botón derecho generará una cara. ¿De acuerdo? Si lo hiciera con aristas, generaría aristas. ¿vale? Cuando hemos terminado, pulsamos al botón derecho del ratón y la acción la finalizamos. La siguiente opción es colapsar. La opción de colapsar lo que nos va a permitir es, eh, como la propia palabra dice, colapsar determinados subelementos en un punto medio. ¿vale? Para que entendamos lo que es esto, vamos a ver, eh, voy a añadir aquí, a ver, voy a deshacer, vamos a seleccionar aquí estas caras, eh, perdona, estas aristas, las voy a conectar, esto lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Simplemente estoy generando loops de aristas, ¿vale? Así, no... las vamos a conectar y... Sí, y las vamos a conectar, ¿vale? Y ya tenemos una cuadrícula aquí. Imaginad que me interesa realizar eh, eh, un, un colapso ¿vale? para unir, por ejemplo, este loop de aquí y este loop de aquí en esta región, ¿vale? Si yo selecciono aristas, marco esta arista y esta y esta y esta y esta, ¿vale? A la hora de colapsar lo que va a hacer es buscar el punto medio de cada una de las aristas y ahí va a fusionar. Los dos vértices de esa arista, ¿vale? De tal manera que va a ir, ir, ir, ir, ¿vale? Y va a generar una, una arista aquí en el centro, ¿de acuerdo? A colapsar, fijaros, ¿vale? Lo mismo ocurriría si yo selecciono estas cuatro aristas, las va a colapsar todas dentro, ¿vale? Va a buscar el punto medio y ahí va a realizar el colapso de la geometría. ¿Vale? En eso consiste esta herramienta. La siguiente herramienta que tenemos es Attach. Attach lo que nos va a permitir es agregar a nuestro objeto nuevos elementos externos. Para que lo entendamos, voy a venir aquí. Eh, Imaginar, por ejemplo, que tengo una esfera, que tengo también, eh, no sé, una pirámide. ¿Vale? Bien, yo estoy en mi objeto y lo que voy a hacer con mi objeto seleccionado es un attach, ¿Vale? Entonces, venimos a, aquí, a este panel, a attach y tenemos dos maneras de hacerlo. Bien, mostrando la lista de elementos para realizar el attach, que os la voy a enseñar, ¿Vale? Está fuera de pantalla, pero os la pongo. Es esta. Entonces, nos muestra una lista de todos los objetos que hay, a excepción del que tenemos seleccionado, para poder realizar un attach, para poder fusionar o unir a nuestro adjuntar, a nuestro elemento nuevos elementos, ¿vale? O bien, lo que puedo hacer es dar al botón directamente, lo tenemos aquí, y luego ir seleccionando los elementos que quiero eh, adjuntar a mi, a mi elemento, ¿vale? este por ejemplo, Miraros, mi objeto ahora es todo esto ¿vale? y tiene dos geometrías diferentes, pero es un único objeto a nivel interno de, de 3ds max, de tal manera de que si yo entro a editar, ¿vale? puedo editar tanto la malla de este objeto como de este objeto, no así de este, ¿vale? Si yo doy al botón derecho para finalizar la acción de attach, también puedo pulsar en el botón, ¿vale? Si yo intento acceder aquí, fijaros que no puedo y mis otros dos elementos se dejan de seleccionar. Y si selecciono mis otros elementos, este queda sin selección, ¿vale? Es más, yo no puedo realizar, por ejemplo, eh, una unión entre una arista de aquí y una arista de aquí, pero entre estos dos sí, ¿vale? Porque es el mismo objeto. ¿Vale? para poder hacer ese tipo de, de cosas necesitamos trabajar con el mismo objeto entonces puede resultar que en un proyecto tengamos pequeñas secciones de geometría diseñadas y las queramos eh, unir todas en un único elemento para que conformen un único elemento no agruparlas, que ya os expliqué en un vídeo anterior lo que son los grupos, sino unirlas ¿vale? en que sean un único objeto pues la manera de hacerlo sería esta y si lo que queremos es hacer el efecto contrario, la opción que tenemos a mano es Detach. ¿vale? Si yo selecciono mis objetos y selecciono este elemento, por ejemplo, yo puedo hacer un Detach. Y esto lo que va a hacer es sacarlo de mi objeto y recrear un nuevo objeto con esa geometría. ¿vale? Y muestra esta ventana. Y esta ventana... Eh, nos va a preguntar si queremos realizar la separación o el despegue como un elemento o como un clon, que también podemos realizar clones aquí, ¿vale? Y si lo hacemos como un clon, pues será una copia, una instancia, ¿vale? O una referencia. Y nos pide el nombre que le queremos dar al nuevo objeto que vamos a crear con esa geometría. Eh, de momento voy a cancelar, no voy a hacer esto. Porque se me ha olvidado explicaros una cosa eh, del Attach. Cuando hacemos un Attach, eh, pueden ocurrir varias cosas. Eh, porque se heredan eh, los materiales y características de los elementos. ¿vale? Yo tengo mi objeto base y si mi objeto base no, el principal, vale, el objeto al que voy a ir uniendo el resto de los objetos puede tener un material? De acuerdo. Si el objeto que adjunto no tiene materiales, esa malla va a heredar la, el material de mi objeto principal. ¿vale? Si es el caso contrario, si mi objeto principal no tiene ningún material y lo que hago es asociar un nuevo elemento que sí tiene un material, el principal va a heredar el material del, del externo. ¿Y qué ocurre cuando tenemos dos objetos con dos materiales diferentes? Lo que se genera es lo que en 3ds Max se denomina multisubobjeto. ¿vale? Un material multisubobjeto. Que lo que eh, viene a ser es, eh, imaginaros una, una cajita con celdas, ¿vale? En cada celda tenemos un tipo de material. Y asocia a una, el material de la celda 1 a un elemento eh, o a una sección del elemento. El, el material que hay en la celda 2 se lo asocia a otra parte del, de ese mismo elemento o de otro elemento o a un elemento completo, bueno, dependiendo de cómo lo configuremos. ¿vale? Ya entraremos en todo eso cuando, empece, cuando lleguemos al tema de los materiales y todo eso, ya entraremos en profundidad. Simplemente tenerlo ahí en el radar que os suene. Que, que puede ocurrir esto y ahora ya sí voy a ejecutar lo del detach que os he dejado ahí eh, con la miel en los labios bien le doy aquí al ok y ahora tengo un objeto nuevo vale que es mi pirámide ¿vale? puedo seleccionar mi objeto este tampoco tiene es editable este es editable sí este lo es porque lo era cuando estaba originalmente en, en el objeto de nuestro cubo vale entonces todas las propiedades que tenía nuestro objeto principal eh, son heredadas en el momento de, de realizar el despegue de la de la nueva geometría ¿vale? generando un nuevo objeto y hereda todo lo que teníamos configurado eh, en estos paneles aquí vale entonces, al hacer esto, nuestro elemento, si originalmente era un editable poly, pues nuestro elemento es un editable poly también, ¿vale? Este no, porque no lo hemos convertido en un elemento editable, ¿de acuerdo? Bueno, nos vamos a quedar aquí. No voy a avanzar más porque eh, la otra parte que nos va quedando también es un poquito densa y si nos vamos a hacer el vídeo súper largo, ¿vale? Así que nada, en, en el próximo vídeo ya veremos eh, este cuadro de aquí, iremos viendo las diferentes opciones que tenemos por aquí, voy a intentar abarcarlo todo, a ver si soy capaz de condensarlo todo en un único vídeo más o si tengo que dividirlo en, en tercer vídeo, ¿vale? Así que nada, chicas, chicos, se buenos, portaros bien.